Hablando de turismo, de este gran sorteo con estos premios hermosos, para conocer una provincia hermosa, sí. es que ya estamos en comunicación telefónica con Sebastián Giovelina, presidente del Ente de Turismo, porque ya se desarrolló la primera quincena. Uh -huh. Queremos conocer los balances, a ver cómo inició este 2023. Sebastián, bienvenido una vez más a LB7. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Naomi? ¿Cómo está Carlos? Muy buenos días para ustedes y para toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias, como siempre, por la buena predisposición. Y queremos saber si también fue buena esta primera quincena. Sí, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Toda la gente que, que trabaja en turismo eh, está trabajando a full. Es algo en la cual preveíamos que podía ser una muy buena temporada por, por cómo se había dado todo el, el año 2022, ¿no? Con los fines de semana largos y extra largo. ...con una gran demanda turística en, en, en los puntos turísticos que tiene la provincia... Eh, ...lo que fue nuestra... las últimas vacaciones de tierno... ...entonces bueno, a razón de todo eso había una proyección que, que era positiva... ...y eso gracias a Dios se dio en esta primera quincena... ...que también acompañó y tiene mucho que ver, acompañó el, el buen clima... ...nosotros hacemos una, una amplia promoción de, de Tucumán en todo el país... Eh, ...y así fue que en este primer corte, que es la primera quincena... El balance nos da de que la gran mayoría de, de los turistas que tuvimos que eh, no sean tucumanos eh, fueron de las grandes urbes donde se hizo casualmente esta, estas campañas promocionales como son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y luego acá en el norte argentino, ¿no? Nuestros vecinos también nos eligieron y estamos muy contentos de ello. <ríe> Mucha gente de Santiago del Estero, de Catamarca, de Salta, Uy, eh, que estuvo vacacionando en esta primera quincena acá en Tucumán. Así que... ...ha sido números eh, positivos, para darte algunos de esos números... ...este último fin de semana largo, eh, San Pedro de Colalao tuvo un récord del 97% de ocupación... ...eso eh, se traduce a un 13% más eh, en la misma fecha del año pasado... Se ...incrementó un 13% la, la cantidad de, de pernocte... Eh, ...el 96% tuvimos en la Fidel Valle, que también es el 1% más que, que el año pasado... Realmente son números en los cuales la plaza hotelera eh, se ve casi hasta el límite, ¿no? Y eso después se traduce en, en mucho más trabajo porque las personas que están en los hoteles comen en los restaurantes, toman excursiones, compran artesanías, este, dinamiza la economía del, del comercio, ¿no? Donde, donde ese turista está vacacionando. Así que, eh, bueno, siempre siempre decimos ¿no? que donde hay un turista hay trabajo. entonces uh -huh. Y en este caso, al haber tanto turista, gracias a Dios hubo mucho trabajo, y lo sigue habiendo este, en base a la industria. Sebastián, ¿y qué sentís que, que atrae tanto el turismo no a nuestra provincia? Porque vemos visitantes de diferentes lugares, de la Argentina y también del exterior. Mirá, hay distintos, eh, distintos nichos de mercado, como le decimos nosotros. Está primero la familia, la familia tipo de que viene con, con sus chicos porque obviamente sabe que, que Tucumán es una provincia verde, una provincia donde se puede vivir la naturaleza y ahora más que nunca que se tiene infraestructura. Uno va al Cadillal y tiene gastronomía y tiene para hacer tirolesa y paseo en barco y sube a una este paseos en, en bicicleta. La verdad que son lugares que cuando uno desembarca con la familia te encontras con una cierta cantidad de de prestaciones. Lo mismo nos pasa en Tafí del Valle, lo mismo pasa en Amaicha, lo mismo nos pasa acá en San Javier. Este, así que creo que ese es un nicho de mercado muy importante. Y después, obviamente, el extranjero, eh, en la cual tenemos una, una, una diferencia de valores, obviamente, con el dólar, que, que es mucha, y eso hace que sea muy tentador el, el destino. Y ahora que tenemos vuelos internacionales que vienen de Sao Paulo, hacen escala en Salta y vienen directo a Tucumán, eso también nos hace este, potentes en la región así que la verdad que cuando uno ve lo, los números este, le, le da mucha alegría por lo que te contaba no fue una preparación no solamente desde el estado provincial sino también desde los privados los privados de la provincia eh, tuvieron muy expectantes estuvieron a la altura de las circunstancias prepararon sus establecimientos se capacitaron eh, eh, qué sé yo el que no tenía posnet puso posnet de su establecimiento para poder cobrar este, con ese servicio, ¿me entendés? O sea, uh -huh. hubo mucha preparación y eso eh, estaba eh, leyendo este, bueno, unas declaraciones de distintos turistas de distintas partes del país en Tucumán y, y todos están muy contentos con eso, con, con la calidad del servicio, uh -huh. este, obviamente con nuestros recursos naturales que son preciosos. te este, Vas al sur, tenés desde Escaba, en la cual bueno, ahora se están haciendo unas obras importantes ahí en la en la hostería y están haciendo todo, también todo un complejo de cabañas preciosos que ya en los próximos meses vamos a poder gozarlos, pero tenemos un parque nacional como el Parque Nacional la Conquija, este, todas nuestras serranías, eh, San Javier, Villa eh Raco, Ciambón, este, si subías a los valles Cachaquir desde El Mollar hasta prácticamente Colalo del Valle. La verdad que es una provincia muy rica en, en actividades, ¿no? Así que, bueno, mira, te estaba diciendo de esa parte de la ruta y creo que es una de las que más ya que estábamos hablando de los extranjeros también, una de las que más buscan los extranjeros uh -huh. es la ruta del vino. Uh -huh, Nosotros sí. tenemos 18 bodegas que, que están trabajando con un, un mercado turístico importante que va desde Amaicha hasta Colaló del Valle y es un imperdible también la ciudad sagrada de Los Quilmes, que también tiene un, un centro de interpretación de primer nivel. Este, y bueno, la gente, sobre todo los extranjeros, quedan maravillados con esto de poder hacer excursiones dentro de las bodegas y dentro de las bodegas poder alojarse o poder recibir gastronomía, hay restaurantes dentro de las bodegas otras bodegas tienen solamente la, la excursión para poder conocer eh, la parte de su actividad primaria ¿no? que es la vitivinícola la verdad que hay mucho para hacer en, en los Valles Cachaquíes también la verdad que es una provincia que tiene claro. absolutamente todo. No nos quedan dudas que han elegido eh, vacacionar en esta primera quincena porque uno va leyendo ¿no? los distintos reportes y ahora hablando con vos queda, queda ahí certificado. ¿Cómo viene ya la segunda quincena? Porque también... El, lo que nos han contado de distintos puntos, uh -huh. inclusive de, del país, es que ya por ahí las estadías no son tan largas como en otros, en otros momentos, pero que igual, tres, cuatro, cinco días pasa a ser el promedio. ¿Ustedes sacaron más o menos la misma cuenta? ¿Tienen la misma percepción? Mirá, en distintas épocas del año hay distintos tipos de pernoctes y lo que nosotros sí tenemos es que la, la, el pernocte promedio va aumentando en Tucumán. Entonces vos tenés una Semana Santa, por darte un ejemplo, en la cual eh, no superaba el 2.2 y ahora ya estamos en 2.8. Mm. Eh, después tenés unas vacaciones de invierno que eh, también no superaba el 2.83 y ahora estamos en 3.8, o sea, ya tenemos una noche más mm -hmm. en eh, vacaciones de invierno. Y en las vacaciones de verano siempre también se da... Una, un número muy parecido. Esto también tiene que ver con eh, el, el cambio de paradigma que hay desde que eh, empezamos a tener estos fines de semana largos y extra largos, ¿no? Mm -hmm. La gente ya no solamente sale en una sola época del año y se va, no sé, 15, 20 días, un mes, a algún lugar específico, sino que también aprovecha a lo largo del año esas pequeñas escapadas que, que, que bueno, que, que la oxigenan a la familia, ¿no? Entonces uno se pega un escapadito, un fin de semana de estos extra largos, al mismo tiempo que está dinamizando la economía turística que haya en un destino, donde haya, este, al mismo tiempo, como te digo, oxigena eh, sí. a mitad de año una, una salida con la familia, ¿no? Así que la verdad que son tendencias que van cambiando, este, y eso también obviamente permite que tengamos eh, esta industria trabajándolo a lo largo de las temporadas bajas y altas. Claro. Sí. sí, sí, son salidas que recuperan matrimonios. Eh, <risa> <risa> recuperan las matrimillas. Todo, todo. Las la matrimillas. Matrimillas también. Te hago una consulta. El previaje es uno de, las, de los temas también que los turistas nos, nos, nos explicaban, porque teníamos, este, teníamos esta oportunidad de hacer noticias federal y hablamos con mucha gente de todo, el, de todo el país. Y decía que el previaje hubiera estado bueno también para la temporada alta, pero en realidad ayudó, Apunta, mucho, en, claro. ayudó mucho en lo que es temporada baja. No, no, claro, es una herramienta que obviamente se la planteó, una herramienta excelente, ¿no? Te aclaro que se la planteó para poder salir de ese de ese momento tan difícil que tuvo la industria que, que tenía que ver con la pandemia, okay. de, de haber pegado ese freno de mano total a la industria y, y poder salir de ese pozo donde está este, toda la gente que trabaja en, en turismo, los hoteleros, los gastronómicos, eh, todo, a razón de las restricciones que teníamos. Y la verdad que el previaje uno... Este, fue toda una sorpresa. Eh, la gente cuando lo empezó a usar y se dio cuenta que realmente era algo muy beneficioso, en la cual eh, recuperabas el 50% de lo que vos hayas comprado para poder seguir este, adquiriendo productos y servicios turísticos. Este, bueno, fue que cuando salió el, el previaje 2, la gente lo usó de una manera masiva. Realmente hubo un, un momento en el cual creo que superó los 16 mil millones de pesos, Sí, este, no daban este abasto, de hecho, con económico. la entrega de tarjetas. En su Exactamente, momento. por eso que también le hicieron a la, a la billetera virtual, para poder hacerlo más, más, más rápido, y de manera virtual, y que pueda llegar este, este, este proceso este, de acreditación del dinero a, a la gente. La gente estuvo muy contenta porque vio que funcionaba. Después se lo aplicó para el previaje 3, que fue a fines del año pasado, que fue mucho más cortito y específico para una época. ...del año donde tenemos la, la baja, la idea es, como te digo, ese mesete en un lugar alto... Este, ...la demanda turística en el país, y el ministro Lamens, eh, que ayer estuve casualmente hablando con él... Este, ...tiene ya pensado el previaje 4, en el cual ya lo lanzó y seguramente va a ser para poder ayudar... ...a, a que esa meseta se mantenga en alto este, en la próxima temporada baja... De, de Argentina. Así que la verdad que es una herramienta muy buena, muy buena, la verdad que ha sido algo que realmente no, nos ayudó a salir de ese de ese pozo donde se encontraba este, la industria eh, cuando tuvo que atravesar la pandemia. Por lo pronto, de acá, hasta Semana Santa, más o menos, la temporada se, se mantiene, ¿no? Sí, sí, seguramente los números van a ser positivos si, si ya arrancamos en esta semana de esta manera, de, de tanto trabajo. Este fin de semana estuve en, en San Pedro de Colalao y estaba maravillado. Primero porque, bueno, había un desfile de, de turismo y moda que hace muchos años que queríamos volver a tenerlo y eso este, tracciona a que la gente vaya mucho y que tenga un espectáculo de primer nivel en San Pedro, pero de ahí en más la cantidad de, de locales que tenían que ver con patios cerveceros, con gastronomía, con venta de artesanías, este, un montón de paseos muy lindos para hacer... Eh, se abrió la primera empresa de turismo activo en San Pedro de Colalao, que no es menor. Hoy en día ya se cuenta con una empresa eh, que está totalmente estandarizada y normalizada con, con respecto a las normas que se tiene que tener para turismo activo en San Pedro de Colalao. Y brindan desde astroturismo, eh, alquiler de bicicletas con tours, este, cabalgatas, eh, experiencias de, en, en fincas de campo. La verdad que. Son son momentos lindos donde vos ves que la, la, la industria del turismo va creciendo y cada vez va eh, generando y fomentando más el trabajo, ¿no? Así que, bueno, esperemos que el resto de la temporada también se dé de la, de la misma manera, con, con mucho trabajo para, para toda la gente que trabaja en turismo. Para, digo, para ir cerrando, Sebastián, eh, yo sé que todo lo que va sucediendo en algún momento se lo planeó en, un, en una mesa de trabajo. ¿Qué sentís que le falta al turismo que tenés ganas de traer para, para la provincia? ¿Qué, ¿Dónde sentís que hay que reforzar? Mira, nunca, eh, o sea, cualquier actividad y sobre todo el turismo no es algo en la cual uno dice, bueno, listo, esto es el, la concreción porque uh -huh. te haya salido bien. Creo que esto es algo de manera permanente, el, el turismo es dinámico, todo el tiempo está cambiando, así como estábamos hablando de cómo ha cambiado la forma en la cual la gente sale de vacaciones, que ahora sale más de manera cortita y a lo largo del año, bueno, uh -huh. el turismo es así, es dinámico, y hay que ir acompañándolo. La capacitación tiene que ser permanente. Bien. La gente que trabaja en turismo, Mozo, Mucama, toda la gente que tiene ese primer contacto con el turista, tiene que tener una capacitación constante. Entonces, cada tres meses, seis meses, hay que volver de nuevo a, a ratificar todos esos conocimientos que tiene sobre la industria del turismo, así que eso seguramente va a ser algo que se va a trabajar mucho. La infraestructura del turismo tiene que seguir creciendo, se creó esa nueva infraestructura del Cadillal, se creó esa nueva infraestructura de San Javier, se está creando esta nueva infraestructura en San Pedro de Tolalao, en Escava, en Tafí del Valle, y creo que todavía falta mucho más. Así que seguramente, este, y a través de distintos programas nacionales, como es el, el 50 Destinos, este, ...vamos a estar creando nueva infraestructura para, para la provincia... ...porque en definitiva todo lo que se está haciendo para el turista... ...en definitiva también lo usa el tucumano... ...entonces ah. siempre siempre decimos que todo lo bueno que le pasa al tucumano... ...le sirve al turista y todo lo bueno que se hace para el turista... ...lo usa el tucumano y eso es bueno porque bueno va va creando ese ese, ese ámbito... ...en la cual eh, son espacios eh, verdes que son limpios, que son sustentables que el tucumano tiene eh, mayor oferta este, y productos a, a lugares donde van. Nosotros tenemos una provincia pequeña en su, este, en su este, en extensión, no, o sea, sí. 22.500 kilómetros cuadrados, y eso nos permite pegarnos una escapada en 20 minutos a un casillal, en 40 minutos a San Javier, y, y es bueno que el tucumano tenga todos esos servicios este, a mano este, y que sean de calidad, no, como, como nos lo merecemos todos. Y al mismo tiempo, imagínate que eso genera empleo, genera trabajo. Uh -huh. Así que creo que es un, un círculo virtuoso muy importante. Sebastián, nosotros te agradecemos el contacto, como en cada oportunidad que tenemos, de charlar. En este caso, la buena noticia sí. del buen desarrollo de esta primera quincena. Obviamente los mejores augurios y deseos para lo que sigue de acá. Y seguramente te vamos a volver a, a molestar para ir haciendo estos pequeños balances e insistir e invitar uh -huh. a que conozcan esta bella provincia que tiene un montón para ofrecer. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y no nunca va a ser una molestia. Estoy a disposición cuando guste. Gracias, Sebastián. Buena jornada. Igualmente para ustedes. Un abrazo.